En este nuevo capítulo sobre la historia de los Mundiales, hablaremos de Chile 1962. Un Mundial que en la historia quedó como uno de los más violentos. Este Mundial retornó a Sudamérica después de las dos ediciones que se realizaron en forma consecutiva en el viejo continente. Además, fue la primera edición de un Mundial que contó con un himno. Fue la canción El Rock del Mundial que fue compuesta por la agrupación Los Ramblers. Sin embargo, no se trató de una canción oficial, sino que su ritmo muy pegadizo hizo que la gente adopte como un himno. La profesionalización y el orden táctico comenzaba proliferarse en la mayoría de los equipos. El tradicional sistema táctico de 4-4-2 comenzó a imponerse. Entre los hechos llamativos de este Mundial podemos mencionar la presencia del gran delantero paraguayo Eulogio El Martínez como jugador de España. Además, se convirtió en el primer y único gol olímpico en la historia de los Mundiales. Fue obra del colombiano Marcos Ol, la víctima fue el legendario arquero Lev Yashim. Para este torneo, la FIFA, como en ediciones anteriores, decidió dividir a las 16 selecciones en cuatro grupos. Sin embargo, la novedad fue la inclusión de la diferencia de goles en caso de igualdad. Esta decisión se adoptó para eliminar los partidos de desempate. De acuerdo a las crónicas de la época, los partidos, de, sobre todo de primera ronda, fueron muy violentos. Los equipos jugaron con mucha dureza. Incluso se tiene un registro de 30 lesionados en apenas los primeros tres días. Y esa cifra asciende aún a 50 jugadores lesionados al término de la primera fase. Se tuvo jugadores fracturados, jugadores con cortes e incluso un muerto. Fue el defensor ruso Eduard Dubinsky quien tras recibir una tremenda patada sufrió la fractura de la tibia del peroné una lesión del cual no se pudo recuperar nunca debió intervenirse varias veces pero como al no mejorar se le tuvo que amputar la pierna y posteriormente una infección en la herida le llevó a la muerte Brasil también sufrió las consecuencias del juego brusco en apenas su segundo partido se quedó sin su figura emergente, Pelé, quien debió retirarse del campo de juego tras sufrir una lesión ante Checoslovaquia. Mientras Chile e Italia jugaron la batalla de Santiago. Un partido infame porque ambos países se provocaron inmediatamente en la previa. Eso derivó en varias patadas, golpes y un juego brusco. Tras la salida de Pelé, nuevamente fueron Garrincha y Babá quienes lideraron al equipo brasileño en el partido de los cuartos de finales ellos dos fueron claves para derrotar a Inglaterra 3 a 1 Chile también siguió avanzando de ronda y derrotó 2 a 1 a la Unión Soviética mientras que Checoslovaquia hizo lo propio ante Hungría al igual que Yugoslavia ante Alemania la primera semifinal fue el duelo sudamericano Brasil ante Chile en un partido super bravo donde los brasileños lograron imponerse 4 a 2 sin embargo, uno de los hechos llamativos de este partido fue la expulsión de Garrincha no obstante, debido a la presión que ejerció la Federación Brasileña y el público local la FIFA decidió no sancionarle y de esta forma Garrincha pudo ser partícipe de la gran final la otra llave, o la otra semifinal, fue Checoslovaquia, quien se impuso por 3 a 1 ante Yugoslavia. Ya en el partido definitorio, Brasil supo reponerse a las adversidades. Tras comenzar perdiendo, supo darlo vuelta y terminó imponiéndose por 3 a 1. De esta manera, Brasil conquistaba su segundo campeonato mundial. Pero antes de finalizar... Podemos mencionar que otro hecho llamativo de este torneo fue que seis jugadores terminaron como goleadores. Todos marcaron cuatro tantos. No te pierdas el próximo capítulo donde estaremos hablando del gol más polémico de la historia en Alemania 66.